¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este capítulo de plandenfoque.com. De Mi nombre es Juanjo Abengual y hoy vamos a hablar sobre el branding. No solamente qué es el branding, sino los cinco pasos que tienes que hacer para hacer branding con tu marca o con tu empresa. Y además, enfocados a cliente, que al final es enfocados a venta. Entramos en batería. La estadística no falla. Es 6 o 7 veces más caro adquirir un nuevo cliente eh, nuevo que mantener uno que ya lo no es. Además, la probabilidad de vender a un nuevo prospecto es entre 5 y un 20%, mientras que la, prob la probabilidad de venderle a un cliente que ya es un cliente está entre un 60 y un 70% de media. Además, la lealtad de los clientes que ya lo son supone supone un crecimiento de un 10% desde la primera venta. Branding para vender, pues sí, una encuesta de Facebook que se ha realizado hace unos meses tan solo nos dice claramente que la gente compra de una marca porque le hace sentir y le transmite el significado que quiere emanar. Pero claro con una explosión de marcas de 4.000 impactos que recibimos diariamente 11.000 bits por segundo solamente somos capaces de procesar un 40% nuestro cerebro Cómo hacer branding en este, en este, en este mundo tan infoxicado como y bueno pues Facebook lo dice, lo dice claro. El, la realidad de la marca está más viva que nunca ahora dentro de esa explosión de infoxicación de marcas que vivimos en un montón de canales. Según la estadística de la empresa de Zuckerberg, el 77% de la gente entrevistada vuelve a la misma marca una y otra vez. Y el 37% dice que les hace diferentes y compra varias veces y que además son leales. Eso hace que nos tengamos que pensar si hacemos o no una estrategia de branding. Pero ¿cómo hacer una estrategia de branding? Vamos a contártelo, te lo voy a contar de una manera fácil. Hay una sola palabra, la experiencia tu marca tu producto tu servicio tiene que tener una experiencia de marca que es lo que realmente las interacciones que van pasando a lo largo de diferentes fases que hagan que antes de comprarla cuando la compra después de haberla comprado esa experiencia global que pasa por todas las áreas desde el que llama por teléfono hasta el que sirve el producto o el producto en sí o el packaging esa experiencia es branding por eso la importancia, por eso la importancia de que para hacer un buen branding tienes que observar las 4Ps. ¿Cuál es tu producto? ¿Lo has definido? ¿Cubre una necesidad? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene ese producto? Y lo demás no depende de ti. Tú lo puedes paquetizar, puedes ofrecer esa experiencia magnífica de marca hacia tu cliente objetivo. Ya hablaremos de eso luego pero hay una frase que enmarca lo que realmente es el branding lo dijo jeff bezos el ceo de amazon dijo claramente que tu marca es lo que otras personas dicen de ti de ti de tu marca de tu producto cuando salen de la habitación donde estás o sea que no es lo que tú crees que eres es lo que los demás opinan de ti cuando no te oyen para eso tienes que establecer la estrategia que te voy a plantear ahora mismo recuerda chequear este vídeo que tienes arriba para seguir informado y de chequear por supuesto propio esta propuesta, propuesta que es donde te voy a hacer una propuesta para que puedas vender más no solo con branding sino con el proceso de automatización que te planteo en esta en este mismo en este mismo link los pasos son primero etiquetar la palabra es etiquetar tag. Eh, como humanos realmente tendemos a etiquetar le ponemos una etiqueta de eso la palabra un taca a todo lo categorizamos porque no somos capaces de absorber tanta información de hecho mmm, sabemos elegimos entre tres o cuatro cosas no entre un millar de cosas además eso nos ayuda a que el mundo tenga cierto sentido damos damos realmente las etiquetas y ahí lo importante al atributo más importante de las cosas este es gordo este es feo este es alto este es bajo este tiene gafas este es tonto este es estúpido o estás es estúpida o este es guapo o este es simpático o este es cachondo no lo sé cualquier cosa o apple es diseño apple es guay eh, la estrategia de marca precisamente consiste en decirle a la gente cuándo y cómo quieres que tu marca sea percibida y eso se hace a través del contenido que escribes lo que grabas, lo que dices, lo que explicas, cómo lo haces y además de una manera consistente. Pero la etiqueta, tus atributos, ¿cuáles son esos atributos? ¿Te has parado a pensar cómo quieres que te etiqueten, cuáles son la personalidad, la, las emociones que quieres, que, con qué palabras quieres que eh, las personas te etiqueten a ti o a tu marca? Si tu marca fuera una persona, Cómo la describirías antes lo hemos dicho gordo flaco estúpido hay muchas maneras pues lo suyo es empezar la base del branding por la base la casa del branding por la base nunca por el tejado no hagas un logotipo y unos colores primero tienes que saber qué atributos quieres transmitir y luego luego sí, luego vamos a hacer el logotipo los colores y todos los dibujitos que quieras pero antes tenemos que identificar tres o cuatro palabras que identifiquen el core de nuestra marca Palabras que, que digamos que, que van a influenciar esa marca, nuestro tono de voz, eh, los colores, incluso incluso la audiencia que quieres atraer a través de esas palabras. Tienes que elegir esos tres, cuatro palabras que te van a identificar. Ecológico, simpático, cool, verde, azul, no lo sé. Incluso los colores te identifican, esos atributos, puesto que nuestro nuestra audiencia... Eh, eh, le, cuesta, le cuesta elegir entre tanta maraña de información. Por eso, dos atributos o tres que influyan te van a marcar en todo lo que hagas. Te deben marcar en todo lo que hagas en branding, en tu producto, tu servicio, tu marca como persona o como eh, empresa o como producto. Debemos repensar. Tu cliente ideal realmente te está marcando sin tú saberlo. Si tuvieras un póster en tu habitación, como antaño se ponían, ¿quién es? ¿Quién está en ese póster? Ese es tu cliente ideal. Ese es el que debes preguntarte quién es el que va a ser tu cliente ideal. Una máxima. Sé diferente. Siempre tienes que ser diferente. Ya lo digo muchas veces en este, en este blog, que por cierto tienes que apuntarte, pulsa aquí o vete a plandeenfoque.com lo digo siempre o eres barato o eres diferente y si eres barato siempre habrá otro que será más barato sobre todo desde china etcétera etcétera tienes que ser diferente porque eso te va a implicar en lo que es tu branding deja de pensar en tus competidores y piensa realmente cómo puedes posicionarte de manera diferente qué estrategias puedes seguir Pulsa aquí arriba y verás cómo diferenciarte en principio lo que tienes que hacer es establecer un elevator, un elevator pitch, o sea, un mensaje que sea rápido, fácil de entender, que, que puedas eh, que puedas explicar en un minuto. Te invito a que pulses aquí para cómo hacer ese elevator pitch. aquí arriba si estás viendo este vídeo, si estás en el podcast no puedes. Mala tarde, ya sabes. Plan de enfoque y ahí te explico cómo hacer un elevator pitch. Pero básicamente debes escribir los tres beneficios principales que tu marca ofrece a tu cliente, eh, a tu cliente ideal. No tienes que enfocarte en el producto, tienes que enfocarte en la pupa, en el peine los beneficios tu producto no es rojo verde y grande tu producto solventa x problema necesitas además comunicar continuamente con tu audiencia de manera continua en el canal en el cual está tu audiencia en el que más usa y con sus palabras de eso se trata si quieres ver un sistema de cómo trabajamos el marketing de contenidos pulsa aquí arriba en propuesta online y verás cómo realmente con el marketing de contenidos trasladamos el branding al cliente y hacemos que cubra sus necesidades pues eso necesita tu marca tu gente necesita verte que le hables de sus cosas y en su idioma vale ahora sí vamos a los pasos para definir tu marca Primero, haz un brainstorming con una lista de adjetivos o emociones que describen tu marca. Estos atributos de marca escríbelos y quédate solamente con tres o cinco. Estos son los que van a comunicar la personalidad y la esencia de tu negocio. Segundo, ¿qué se espera que tus lectores hagan? ¿Qué les motiva? ¿De qué pueden depender ellos de lo que tú exactamente les estás ofreciendo? ¿Qué necesitan de lo que tú ofreces? No tiene por qué ser una sola cosa, pueden de hecho ser varias tercer paso cómo quieres que tus clientes hablen y se sientan sobre tu marca si tú exactamente tienes ya una audiencia mira las pistas sobre lo que ellos están diciendo pregúntales otro paso sería es el saber exactamente cómo qué se espera exactamente de tus clientes están tus clientes definiendo tu marca de la misma manera que tú hay algo diferente eso es un gap ellos opinan de tu marca de una manera y tú quizás opinas de otra y el último paso el más importante es quién es tu cliente ideal con estos cuatro pasos puedes definir exactamente la marca lanzarte al mercado ser diferente y ya sabes que un 77% te va a recomprar si eres homogéneo y consistente ya sabes apúntate en este canal si quieres saber más sobre marketing acuérdate de que puedes pulsar estos otros vídeos te los recomiendo de verdad y continúa aquí en este mismo canal nos vemos en el próximo vídeo hablando de esto de marketing un saludo de Jorge igual hasta luego